16 horas 36 minutos. Y llegó el momento en mujer, de mujer a mujer, con nuestra invitada Laura. ¿Quién tenemos en el piso? En el piso, aquí al lado nuestro tenemos, no, ni, ni me lo <risa> Yo también todavía no lo puedo creer. Ella se llama Leisa Shatib, abogada va a estar con nosotros hoy, está con nosotros para tocar el tema de la mujer, pero por lo que vengo escuchando es la mujer en el plano laboral, pero van a surgir un montón de temas más porque ahora seguramente nos va a contar Leisa, eh, justamente por su Leisa? trabajo, ¿no? Eh, estoy Leisa? tratando de evadir donde era Leisa. <risa> <risa> era Leisa, por eso se me fue para decir todo eso. Yo, bueno, eh, Cuento que Leisa, <risa> cuando entra yo la saludo encantada, Karina, Karina, la... sí, me dice, fuiste la... Mi directora del jardín. terrible. Me quiero morir. <risa> terrible. No, linda, es linda, No, no Escúchame, no. estás bárbara. Está bueno, está Parece bueno. que está fue bueno. ayer. No, por lo sí, menos sí, me conoció. Claro. Sí, eso. <risa> Así que Leisa fue mi alumna de jardín hace nada más y nada menos que 22 años. ¿Era buena ¿No? como directora? ¿Qué recordás de ella? ¿Vale? Sí, sí, imagínate que si me acuerdo era porque la, la quería. No, puede sí, ser que no, era una gruñona, ¿viste? La directora no, esa que los perseguía todos. La verdad que el, el jardín fue maravilloso, el 901 fue excelente. ¿No te puso el rincón de penitencia? No, no. Ah, no, no, no, no, no lo no diga acá, sí no. te puse. No, no me agarraste de acá atrás, después de 27 años después se me agarró de acá atrás. No, no. Así que bueno, bienvenida Leisa. Muchísimas eh... gracias, gracias por el espacio, obviamente. Eh, la verdad cuando, cuando Cari Rogala me, me mencionó la posibilidad de estar, me encantó, me, me parece genial y real como dice el nombre, ¿no? De mujer a mujer, que mejor que nosotras dándonos el espacio, es genial. Está bueno, porque viste que hay esa cuestión de que hay pocos espacios para que las mujeres hablemos los temas de las mujeres. Obviamente que siempre está el hombre, porque luego no vamos a dejar la Karina sí. ya me mira como diciéndome el, el hombre. No. Yo soy inclusiva, ¿viste? Sí, yo también. Pero bueno, hay cosas que hablamos las mujeres que... Que bueno, que, que eso a veces lo hacemos en la mesa de amigas. Tal cual. Hay hombres que les encanta eh, participar sí, de, la, sí. de, las, eh, de las charlas de las mujeres, ¿no? Eso es real. Igual está bueno porque me parece que también que es mejor que, que nosotras para hablar de las cuestiones que nos atraviesan, ¿no? Eh, me parece que, que está funda es, es fundamental y que está buenísimo eh, que seamos nosotras quienes podemos alzar la voz sobre, por las cosas que nos, que, nos, que nos gustan y que hemos llegado a conquistar los derechos que hemos llegado a conquistar, los que nos faltan y las cuestiones que a veces eh, sentimos que nos incomodan o que nos atraviesan y, y creo que, que está buenísimo reivindicar el lugar de la mujer y que, y que tengamos estos espacios de debate entre nosotras incluso yo tengo una, ya me, me, me quedo, ahora te dejo Cari, voy yo agarro el micrófono no. eh, vos dijiste una palabra las, las cosas que nos atraviesan, ¿qué le atraviesa a Leisa como mujer? Eh, los temas que nos <risas> atraviesan ¿cuáles serían para vos? vamos a hablar de no de Leisa, de las mujeres que vos observás o lo sentís como mujer, sí. ¿cuáles son los temas que atraviesan nos atraviesan a nosotros que lo podemos poner acá en la mesa? Mira, nosotros, eh, yo digo, como mujer, esto, eh, en, en una charla con, con mis amigas, yo lo que veo en la diaria es eh, el peso y la presión social que tenemos. Creo que de todo, ¿no? O sea, nosotras si queremos ser mamás, tenemos que ser mamá full time y ser la mejor mamá. Si queremos trabajar, tenemos que ser la mejor trabajadora. Y digo, y, y además, si queremos hacer las dos cosas a la vez, tenemos que ser impecables. O sea, si sos mamá, tenés que estar impecable. Y si sos la mujer, tenés que ser exitosa, la, la mejor trabajadora. Y, y creo que siempre se nos ponen so, estas mochilas sobre, sobre nosotras, ¿no? Sobre nuestros hombros. Y, y también como el prejuicio, ¿no? O sea, por ejemplo, si vos sos mamá... Y estás en el parque con los nenes, desde afuera es, uy, esta no está haciendo nada, se dedica solo a los nenes, seguro la deben sostener económicamente la pareja. Y por otro lado, si estás todo el día trabajando para poder tener una, una mejor situación económica, es como que eh, lo que sostienen es, uy, bueno, mira que, eh, que es es muy ambiciosa, deja a sus hijos, día, claro, día, tal, tal cual. Espacio, que... Como que siempre digo, estamos como en el lugar de, de donde nos juzgan, ¿no? Ahora... Si un varón va, se saca una foto amasando unas pizzas con los nenes, es el el padre del año. Por más que capaz que no pasa la cuota alimentaria y sea la única hora que los ve en la semana. Pero entonces creo que desde ese lugar siempre se, nosotros estamos en el, en el ojo, ¿no? De, de todos. Todos están mirando qué es lo que hacemos, qué es lo que no. Y que incluso muchas veces somos las mismas mujeres quienes criticamos a la que tenemos al lado. Sí, porque, totalmente. Porque Estoy nos han creado desde acá, ¿no? Desde este lugar, desde la competencia, desde, desde el prejuzgar, desde el... Y me parece que cuando nosotras nos demos cuenta de que, de que han intentado generarnos esto, de, de que compitamos todo el tiempo entre nosotras, si nos llegamos a unir, eh, podemos generar un desmadre. Sí, más que nada eh, eh, se nota, ¿viste? Esto que ella dice, concuerdo totalmente con que en programas de televisión, se ve más que nada porque que eso de que dejas a tus hijos y te vas a trabajar o vas a cumplir un sueño eh, claro, decides comprar un, un sueño sin llevarte a tus hijos, Ay, la madre deja tres meses el hijo solo. Ay, tal cual. ¿Cómo puede eh, ser? Como dice ella, ¿no? De la ambición, o sea, una mujer que trabaja no es para pagar las cuentas y eso, es la ambición. Querer más, ¿no? Y seguro lo vas a gastar, como ellos nos definen, sí. en boludeces, o sea, sí. en, en las uñas, en ir de esto, o sea, todo lo nuestro es estético y es. es, es. No, claro, pero no lo puedes hacer porque querés, ¿no? Es como que siempre plata? Sí, quizás. Es... Sí, bueno, o sos pues hueca, compra, ¿no? o sos sí. tal cosa, ¿no? Un poquito tal como cual. que es así, o vas a trabajar y siempre sos juzgada por alguna situación, quizás. Tal cual, yo siento que esa es como mucho la presión también. Creo que, que estamos en, en una era donde están buenísimas las redes sociales y me parece que hoy nos permite ¿no? estar cerca de gente que está a, mi, a sí. kilómetros de distancia y acerca un montón, pero por otro lado, siento que sostienen estos patrones, no estos arquetipos de mujer. Pero en las redes la otra vez justamente vi un video que hacía una mujer que estaba hablando en las cámaras y que dijo, bueno, me separé y voy a cumplir el sueño, voy a dejar eh, a mi hijo con el papá y me voy a viajar y voy a hacer esto y voy a ir cada tanto a verlo. O sea... Era lo que hace muchos de los padres, no digo todos, pero muchos, sí, muy cuenta. común, que lo ven una vez. Y lo, como que era, te parece terrible, ¿no? O sea, después ella misma claro. decía, te suena terrible, ¿no? Y de que soy una mala madre y qué sé yo. ¿Por qué? Que bueno, es lo que yo decía más o menos en el programa pasado. El hijo uno no lo tiene sola. No, o sea, okay. la responsabilidad es 50-50. Pero siempre está mal visto si la mujer lo ve menos o mm. que. Lo va a buscar como esa sí. cosa que decías vos, ¿no? Estás amasando la pizza un día y sos un genio. Tal cual. Te sacan la foto, la ponen en claro. la... Sí, <risa> claro, No, eh, casualmente se planteó un, en algún momento en una mujer periodista, en este caso, eh, que le costó llegar a cumplir su sueño en su plano laboral, ¿sí? Dejaba su trabajo en Argentina y se iba a España. La mujer casada con su familia, sus hijos y, y todo, claro, en el momento era... Todo el mundo le preguntaba... ¿Cómo se iba tan despreocupada sí. a trabajar en su trabajo a otro lugar en España? ¿Y de qué iba a laburar en España? Era justamente España. Y ella explicó que se le daba ahora de cumplir su sueño, que estaba muy hablado con su pareja, su marido, y con sus hijos, de dejar a sus hijos con su marido, y ella irse por tiempo inde indefinido a España a trabajar otra cosa que nada tenía que ver con el periodismo. Claro. Y que su familia... En algún momento iba a viajar a acompañarla, pero no a vivir. Claro. Y claro, en ese momento era, wow, una mujer se va, deja a sus hijos. ¿Cómo te quedas pensando? Deja a sus hijos con el padre sí. y que el padre esté tan, tan, tranquilo que tome esa decisión, ¿no? Sí, Por tal. ser mujer, ahora sí, si, uh -huh. no se planteaba si un hombre que viajan, hay muchos ¿Cuántos hay? Sí, hombres ¿cuál? que tienen viajes en otro lado, trabajan en otro lado y tardan un mes, dos meses en volver y jamás. No. Lo pudimos plantear, ¿no? Entonces Y qué suerte que se animó a hacerlo, ¿no? Porque yo siento que también nosotras eh, todo el tiempo hacemos todo con culpa. Porque, por ejemplo, yo tengo familiares y mi mamá, eh, que es eh, todas mujeres con hijos, amigas, y lo que veo es que, por ejemplo, eh, bueno, me anoté en spinning, ¿no? Lo dejo una horita. Y es como, ay, no, hace frío, lo tengo que sacar, y pobrecito. Y, y todo es con culpa, bueno, mejor me quedo. Y todo el tiempo nos estamos postergando a nosotras. Ahora, el hombre si tiene un papi se lo va a ir a jugar, no va a pensar. Ellos ni siquiera contemplan con quién se va a quedar el nene, porque no. esa carga mental la tenemos nosotras. Porque ya saben que estamos nosotras. Claro, no De es mi que, trabajo pensar. Justo lo que hablamos hoy. Lo mismo, por ejemplo, a mí me causaba mucha gracia porque yo escuchaba que es como, che, te compré jabón en polvo, te compré, facha, y vos que hago mi ropa nada más la tuya, ¿no? ¿Vos dónde vivís? Claro. Sería compleja jabón en polvo Empecemos claro, a hablar con propiedad tal cual. Compré jabón en polvo, no te compré Claro, claro que compré es un regalo claro. sí, no. es, Lo hablamos el programa pasado Te lavé los platos Claro, no es una gauchada claro, claro. Claro. No, Vos no comiste, tal cual es Claro, así. pero creo que, que esas cuestiones nos atraviesan Volviendo a tu pregunta, Lau ¿no? eh, La presión social, la carga La carga mental que tenemos nosotras, chicas Creo que, que no nos damos cuenta No sé cómo no se nos cae el pelo todavía eh, pues Pero sí creo que Igual quiero, sí. quiero hacer una aclaración porque eh, eh, también pasa en el diálogo que hay entre las parejas y esto es eh, voy a defensa de los hombres porque yo por ejemplo eh, dentro de mi misma pareja soy la que lleva el chanquito en el supermercado, no soy claro. la que hace las compras y no soy la que hace la comida sino y a veces hasta lava los platos bueno pero ya que queríamos algún club sí, queríamos creo, creo. no no, club. no no pero creo que pasa por cada una también no en el en el diálogo sí. de la pareja porque si no quedamos mucho en que esto no se puede revertir yo creo que es la época para revertir Tal cual. esta creencia cultural que viene de, no. de nuestros padres en que la pareja es uno en que el jabón de, de lavar es de los dos en que se lavan los platos de a dos, en que se hace, eh, uno lava los, eh, baña a los chicos y el otro hace la comida. Y me pasa ver en el entorno esto, ¿no? Entonces, ¿qué tip como mujer le podemos dar a otras mujeres o decir a otras mujeres eh, si pasa por un diálogo, si pasa por eh, por una elección? De saber a quién elegir como compañero de vida, ¿no? Sí, yo creo, yo a veces que me callo porque yo sé que soy quizás no, no como el, <risa> lo común. Pero yo en mi casa siempre puse las pautas y era tarea compartida. Ajá. El tema de, de la UTI más que nada, de la casa. Eh, entonces yo es como que no lo sufrí, el tema ese. Y para mí era normal el que somos dos. ¿Viste? y lo tuve ahí de compañero, pero sí no es lo, lo más común, digamos. Pero bueno pero es... sí creo que es mucha responsabilidad nuestra, que nosotros nos quejamos, pero tampoco damos el lugar a que el también otro lo sí. ocupe. O sea, lo hacemos cargo también al hombre, creo, muchas veces, pero eh, me le llevo al nene, así vos vas a estar tranquila. No, no, dejá, ¿viste? porque también pasa, sí. o no. Yo creo que, que un poco eh, uno habla ¿no? de, de lo que surge, de lo que, de lo que pasa en la, la mayor cantidad de casos, ¿no? Claro. Obviamente, eso yo decía que trataba Claro, de con esto no no, no es que... De, de, esto Pero tampoco que va a ser una hombre, cacería de claro, brujas. No, claro, para nada, para lejos nada. de eso. Eh, sí me, me encantó parece... cacería de brujas, lo tomo. <risas> claro. Sí me parece que está buenísimo como comenzar a reconocerlo, ¿no? Y, y también darnos cuenta cuando necesitamos pedir ayuda, digamos. Llegó hasta acá y necesitamos sentar a hablarlo. Creo que me parece que es fundamental reconocerlo y me parece que el diálogo parte todo este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, en la pareja se tiene que hablar, nosotros creemos que, que todo, incluso hasta lo económico. Uh -huh. eh, creo que, que ese sería como como el primer tipo reconocer qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces pasa que nosotras, o, o esto a, a todos los seres humanos, ¿no? Nos enojamos por cuestiones, estamos molestos, respondemos mal, estamos cansados, no entendemos por qué, y quizás ve qué es lo que está sucediendo en el día a día que nos hace poner así... Entonces, si es que quizás estás agotada porque lidias con todas las cuestiones de las casas vos, a veces necesitas sentar al, al hombre y decir, che, convencemos a, no, o nos organizamos no de esta manera. Eh, eso está buenísimo. Sí puede ocurrir que haya un caso de violencia de género donde no hay un diálogo del otro lado y donde el hombre impone y la mujer de alguna manera tiene que acatar o pues eh, nada, desencadenar eh, en, en una situación obviamente de, de violencia física. Eh, entonces obviamente hay que como dividir, ¿no? la, separar las aguas en ese sentido Totalmente digamos. Te, Tenemos de, de todas las, las situaciones eh, Pero en el caso de que no hay una violencia de género y que viene parte de la organización Y que muchas veces también, yo creo que todos somos hijos de este patriarcado no, Todos estamos criados así Entonces capaz que vos tenés un hombre que toda su vida en su casa La mamá cocinó, el, a mí me pasaba mi abuela, le preparaba la ropa a mi abuelo cuando se iba a bañar entonces, si vos tenés un hombre que fue criado así, él cree que eso es lo que está bien porque es lo que vivió, es su realidad. Entonces, capaz que hay que estar si y decirle, che, pero está bueno que nos dividamos así las cosas. Y capaz que con eso se soluciona. Claro, porque quizás tu abuela no salía a trabajar. Entonces, ahí te tenía el tiempo de prepararle la ropa a tu abuelo y un montón pero por de ahí otras trabajaban cosas dentro de la casa? fueron cambiando. Yo, yo creo que o sea, fue un sí. momento, como ella decía, o sea, traemos la mochila porque la traemos de creencias anteriores. Tal cual. Justamente lo que dice ella que la mujer quizás ha evolucionado un montón y el hombre también, pero todavía está ese patriarcado. Yo creo que desde el amor también uno puede llegar a hacer eh, las tareas en conjunto, ya cuando se planta la unión y el amor en el medio, Ay, es, otra cosa. es otra cosa. No hay ni siquiera pacto hay que plantear, no. ni siquiera plantearlo, sale simplemente natural. sale natural. ¿no? Y creo que nosotras, que, bueno, tenemos varón. vos también tenés un varón, ¿no? Que, creo que un hijo. no No. Eh, bueno, vos, oh qué decís <risa> no, pero que nosotros mismos ya los vamos criando como madres de decir, bueno, andá y haz tu cama la ¿no? ¿No bueno, yo sí, viste Gracias. la taza a la pileta, ay, ¿qué te cuesta? lo mismo que a vos y la dejaste vos de soy tu mamá, no tu sirvienta claro. entonces es romper los patrones porque nuevas masculinidades claro, o sea, yo no soy soy tu mamá, no soy tu sirvienta entonces tu abuelo es lógico que esperaba que viste que le llevaran las, las, sí. las pantuflas claro. que lo ves en la película viste que llegaba y era todo prepararle ahí hoy no la mujer sale trabaja y todo entonces ¿Hay traeme algo las pantuflas muy interesante que decís karina esto no de la crianza de, del hijo varón lo vamos a ver en 10 años porque las mujeres las madres van a ser responsables en gran parte de las actitudes de ese hijo varón, Tal cual. De, de la porque violencia. los responsables. Pero de la, de la violencia, porque ahora nosot eh, esta generación está con una cultura, no con una creencia de la defensa de la mujer, el no pegar a la mujer, el valorizar a la mujer, el empoderar a la mujer. Mucho tiene que ver las madres. En 10 años se va a ver de qué manera se criaron esos chicos varones. Para que trate a otra mujer. Los jueguitos de Esperemos la nena que... con las muñecas, la escoba, el sed de cocina. La, Viste, yo creo que también hay una evolución social. Ah. Ellos insertos ya en un lugar y en una sociedad Total. que la mujer adquirió su lugar, que las madres salimos todas a trabajar, la gran mayoría. Mm. Que, sí, pero eh, todavía eh, quedan. Que Papá, salís cocina, a trabajar sí, sí y la nena pone la mesa y el al varón no le dice nada. Sí, bueno. Hay eh, hogares Es y hogares, una cuestión. sí, cuestión. Sí. Claro, sí, somos hay... responsables también. Yo tengo una pregunta: eh, ¿existe la violencia de género? Por lo que tengo entendido, violencia de género se llama a la violencia de la mujer, ¿no es cierto? Solamente la violencia del hombre se llama de género también. Eh, no, en realidad es la, la violencia por razones de género, incluso es más que nada la, son, la ley. Se refiere, me claro, a las poblaciones vulnerables que serían las mujeres y la comunidad LGTB. Claro. Sí, eh, es en ese sentido. Bueno, yo te. Hay, existe, pues, la mujer estamos en un plano laboral. Casi sí. Todas trabajamos ya, ¿no? Eh, existe violencia dentro de los. Si, eh, se, se observa violencia de los jefes varones o de mujer a mujer también, puede ser, no sé, pero no es. Eh, con la mujer en el plano laboral. Sí. ¿Hay denuncias de esto? No? Sí, la realidad es que son las menos. Eh, porque me parece que, que no se ha terminado de difundir y me parece que incluso si bien nosotros contamos con un montón de derechos del, de, del trabajo, me parece que hay un montón de situaciones laborales en las cuales eh, seguimos estando bastante, digamos, eh, en, en dificultad. Quizás, por ejemplo, nosotras que estamos en un organismo como la municipalidad, tenemos un montón de herramientas más que si ahora vos te vas a un privado y hablamos con una chica que trabaja en temporada por tres meses con un trabajo eh, no totalmente registrado quizás la, sus derechos obviamente van a ser menos, ¿sí? Uh -huh. Porque yo lo que veo es que, por ejemplo, y esto lo, lo, lo salgo desde, incluso desde lo, lo laboral de la MUNI, te podría decir de, de charlar con mi, con mi hermana, que le pasó una situación así en la galería donde trabajaba, donde muchas veces se aprovechan de porque son chicas, porque están por tres meses, entonces en, en enero, ¿a dónde voy a salir a buscar trabajo? Ya está, ya tomaron a todos, que necesitan el trabajo. Entonces, en ese marco de situación, donde siempre hay una vulnerabilidad, ¿no? Es la mujer quien está, eh, digamos, en, en, en una condición más desfavorable, ejercen ese tipo de violencias. Donde sí, claro, se ve la violencia laboral. Incluso eh, si alguien la padece, se puede acercar al Ministerio de Trabajo, tiene un asesoramiento gratuito, puede iniciar ahí la denuncia, solamente tendría que llevar un recibo de sueldo o lo que le den en forma de, de pago, porque muchas veces, y esto lo vemos nosotros mucho acá en, en temporada, eh, el trabajo no registrado te entregan a veces hasta como un ticket de caja. Eh, incluso muchas mujeres han terminado con problemas psicológicos, porque la violencia laboral no es que tu jefe te va a pegar una piña o te va a apretar, pero muchas veces viene desde la violencia psicológica, desde el destrato, desde el, el hacer directamente como que no existís, es como que no desvalorizan todo lo que. Lo ¿Y que pero sucede. los hombres que no sufren eso, o sea, los chicos? También. Sí. La realidad es que las violencias, nosotros no, no es que decimos no aguante la violencia que padece el hombre para nada. No. Lo pero que decimos es que como que haces muy no vos, sí. ¿no? sino que en general, como que la mujer siempre es la que sufre, no, okay. eh, la que claro. la destratan o la que la pueden joder a nivel que decís porque hay muchos varones también claro, que pero les ofrecen el trabajo por la temporada y después no sí pero acá son cosas diferentes cari una cosa es no, que eso, vos pero, que, claro, que una cosa es que vos no estés registrado laboralmente por eso, obviamente eso, eso es distinto obviamente si es ahora o mujer. otra es la cosa que vos sufras violencia de género sí o sea la realidad es que no, hoy por se eso muere te claro el ejemplo ese del trabajo claro hoy se muere una persona una mujer cada 23 horas no pasa lo mismo con los varones los varones no sufren violencia de género al nivel digo no, no les pasa lo que sucedemos nosotras no ¿no? Por eso nosotros hablamos de, en el marco general, digamos. O sea, eh, las que, personas que hoy mayormente padecen violencia por ser mujeres, somos las, o sea, por su condición de género, somos las mujeres. Los varones no. A niveles generales, y yo estoy hablando de cantidades porcentuales, ¿no? Sí. ¿Y vos que trabajas ahí? Sí. ¿Por qué te parece que la gente las mujeres aguantan esa violencia? ¿Por qué no agarran y decís me voy? Mira, muchas veces puede suceder, primero, porque es difícil reconocerse como víctima de violencia de género. Muchas veces uno, eh, y esto es por clon, ¿no? por cómo hemos sido criados y porque venimos arrastrando cuestiones de hace años. Entonces es como vos venís padeciendo este, este tipo de situación y lo sostenés porque, porque tenés una familia, porque qué van a decir los, de, los demás, porque uno cuando por está siendo víctima... No. No, para nada, a nadie le gusta que le peguen y está cómodo. No, eh, es también, eh, yo sé a lo que te referís, no es, no es comodidad, sino por una cuestión económica, que eso también es parte de, de la, violencia, de la claro. violencia, porque el hombre sabe de esto, el hombre gana más que la mujer, y eso sí, por lo general, por lo general el hombre gana más que la mujer. Y a veces, ¿dónde va con sus hijos? ¿Cómo mantiene a sus hijos? Estamos hablando de gente que quizás que tiene un montón de carencias. La mujer que tiene una profesión, un trabajo, todo es la que primero se va, es la que no va a hacer eso, salvo aquellas que quieren un lujo, otra situación. Pero ahí en el tema económico eh, pasa por el temor a no abastecerse ella ni a su hijo tal cual, es que incluso a nosotros nos pasa y es lo principal, lo que principal que necesitamos generar, la independencia económica, porque vos imaginate, si vos te estás alquilando con tres nenes y no estás trabajando, salí hoy a buscar laburo en Pinamar, no hay. ¿Cómo haces para no, conseguir? Ni alquiler. No, claro, es ¿cómo la, hacés? La alquiler, empezamos por sí, ahí, no tal hay cual. bueno, pero acá hay otro tema que, que no es eh, que abarca a los hombres. ¿Qué pasa con la justicia? que es tan lenta en el caso de eh, la, la cuota alimentaria. La cuota alimentaria. Es muy lenta la justicia, porque este, este temor de que las mujeres no, eh, no tienen ese poder económico para abastecerse solas, porque el hombre no le pasa el dinero que le tiene que pasar. No, pero cual. Pero ahí creo que también las mujeres son responsables, porque se quejan, pero ponele, tenemos eh, el r no, eh, Radam, no sé cómo se pronuncia, pero es un eh, qué es lo de deudores alimentarios. Ah, el registro. Sí. el registro. Es... Nosotros lo tenemos que hacer ca para cada uno de los trámites que tomamos, porque se supone que es como una traba, ¿viste? Que decís, sí. bueno, ¿En la, tenés, o decís, ¿En la habilitación? En la habilitación, no sé, hay que decir ah, qué no tiene sabía. que ver. Uh -huh. Claro. Pero no es tan sencillo inscribirlo. ¿Por ¿En un qué? año? Ah, bueno, porque, eso no sabía. Claro, porque yo, por ejemplo, inicio el trámite de cuota alimentaria. Primero, te tengo que notificar y que muchas veces nos pasa y, te, y mira justo ayer estuve con una señora mira nos separamos no sé dónde está el último claro. domicilio capaz que lo tienen chaco primero vos lo tenés que notificar después de eso si no tenés que mostrarle a la justicia que lo notificaste en el último domicilio que te tira el renaper para eh, decir mira lo fui a notificar al último domicilio que decía que estaba y ya está para todo eso obviamente todos sabemos lo que sale un lo que el tiempo que lleva un trámite no una vez que yo te notifico a vos tenés que generar un incumplimiento de la cuota para recién ahí estar en carácter de deudor y recién ahí pedirle hacer un oficio al juzgado de paz para que me autorice la inscripción. No sé calcular un año y medio. No, porque justamente, ya te digo, nos llama la atención, yo no sabía cómo funciona, ¿no? Pero que decís, Dale. bueno, tenés una herramienta como para decir, bueno, lo trabas porque no pueden asomar ni hom a hombres y mujeres, ¿no? Claro. En, Está buenísimo. En dos Alcohol. años, que creo que hace, ¿no? Más o menos que se pide, porque fue por la dirección sí, esa. Creo cual. que hace dos años, más o menos, cada trámite tenemos que estar pidiéndolo. Ahora cambió la página y lo hacemos en el momento, pero si no era algo que te llegaba al mail a las 24, 48 horas, hubo un solo caso. Y ese caso, que era alguien conocido, no era realidad. O sea, el único caso que, que salió como deudor moroso... Eh, la mujer había hecho o sea, como que no estaba bien otorgado, viste, como que decís no, no sé si me explico sí como yo que creo hay, que hay de todo, hay de todo sí. ¿Entendés? pero como que creo que la mujer que lo necesite y que lo podría porque es una buena herramienta tal cual, eso ahí está el mal uso de los, de lo que sí. se tiene no por por culpa de mujeres porque, que denuncian que no es así viste que decís, y qué va a pensar mi hijo otras? que yo le estoy haciendo algo mal al no. padre, ¿no? Como sí. que no queremos ser las víctimas tampoco. Igual también pasa que, por ejemplo, si vos no tenés los recursos para afrontar el gasto de un abogado, que no sí, es para nada eso. barato, dependés de un defensor oficial claro. que te dé juzgado de paz. Y si, por ejemplo, yo soy una mujer que no conozco la posibilidad de inscribirlo como re, de, como deudor alimentario, depende que, que ese abogado tenga las ganas de ofrecerme esa herramienta. Claro. Es que yo no lo, no lo conocía hasta que nos dijeron, hay que sacar claro. este registro, ¿viste? Ahora para cada hay otra cosa ahí, el hombre... ¿sí? ¿No puede reclamar la cuota a la mujer? Sí, obvio. Vez, sí. Yo he reclamado incluso. ¿Sí? Sí, sí, sí, sucede. Obvio. Pues, claro, por eso mismo, porque tengo entendido también que el hombre lo puede, puede Tal hacer. cual, puede ser incluso que haya hay chicos que viven eh, de manera permanente con el papá y tienen un régimen de comunicación, que era el antiguo régimen de visitas, a favor de la mamá. Es decir que, por ejemplo, la residencia permanente la tienen en el domicilio de la mamá y van algunos días a visitar, a visitar digamos, a, a estar con, con la mamá. Están imágenes, y hay están algo peor, que eso yo no lo veo también, depende de la situación, se puede reclamar a los abuelos. También. Claro, sí, sí. exactamente. Eso no lo veo también por el hecho, si realmente no hay ingresos de parte de la mamá o del pero papá, reclamado. reclamar a los abuelos jubilados, que es lo único que tienen, sí, es, terrible, y les pero bueno. es terrible. Pero muchas veces, para que el papá reaccione, tenés que tocar a los abuelos. Claro, claro. exactamente. Y lamentablemente, eh, ese pequeño sigue necesitando comer. Entonces, muchas veces es la manera reactiva porque... Eh... A mí me ha pasado de que el hombre, viste, no, no no aparecía, no porque muchas veces nosotros los abogados antes de iniciar una demanda intentamos mantener una comunicación para llegar a un acuerdo, porque sale más rápido eso, porque es más rápido. Y claro. uno incluso puede eh, pactar las condiciones de, de todo en, en ese sentido. Eh, como bien dice la palabra, es un acuerdo. Entonces, eh, muchas veces hay reticencia del otro lado y demás. y yo mucha, A mí me pasó, yo mandé la demanda, se notificó la a, abuela... Y la plata de la cuota alimentaria apareció el otro día Y eran tres, pla diez eran tres cuotas alimentarias seguidas Imagínate si esa abuela es italiana Claro te mato, ay, te mato, te mato Tomándonos mato, mato, mato, antes mato, mato, mato, <risa> <Sí, sí>. imagínate, <risa> imagínate. bueno Para Carina, ir redondeando sí, Carina, las preguntas. Eh, no, no importa eh, Vos tenías algunos mensajitos Porque acá salió otro tema espectacular Que es separación, padres ¿Dónde va? Está buenísimo okay. para tratarlo Otro programa, te vamos a volver a invitar <risa> Eh, Vos tenías alguna respuesta de gente que te mandó mensajitos sobre... Tengo mensajitos. La mujer en el... para ¿Qué siente el hombre trabajando con una mujer o trabajando oh. con un grupo de mujeres? Algo Ay. así tenías. Sí, tengo. Eh, bueno, vamos a leer uno de mujer. Eh, trabajo desde los 18, tengo 68 años. Betty, le mandamos un beso. Voy a seguir hasta que pueda subir escaleras. Mi trabajo tratamos de pasarla bien, pero trabajando bien. Siempre me gustó lo que hago, pocas veces falté. Los cambios son mundiales. Amo Pinamar. ¿Cómo imaginarme no estando en este lugar? Imposible. Salgo a la mañana, me baño, desayuno y enfrento al día con mi esposo trabajando hace 50 años. ¿Qué más pedirle a la vida? Bueno, vida, familia y trabajo sagrados. Que creo que ese también es un poco de la visión de la mujer, ¿no? Claro. Que trabaja... Este, y se ocupa de la familia y bueno, en este caso trabaja con el esposo pero es como que tratamos de, de nuclear todo, te leo uno de el, el, hombre... Leno, el, el del hombre jefe sin dar nombres quizás para no ponerlo en compromiso uh -huh. y bueno, daría para hablar muchísimo más porque es re lindo tenerte y sí, poder hablar, porque me quedaron un montón de preguntas uh -huh. eh, le hago las preguntas que me quedaron después quizás para un próximo programa eh, unas, sí, pues Cari muchas... mandó mensajito eh, ...que le quedaron... ...que tiene ganas de estar acá... Claro, bueno, <risa> debatir, ...de debatir... ...dice... Eh, ...sí, existe la violencia de género hacia el hombre... ...y lo veo a diario... ...quiero estar ahí, jajaja... Ja, ja, ...quiero que vaya de vuelta para discutir... Por favor. ...claro, pero aparte de lo laboral... ...también me quedaron preguntas de la parte de la abogacía... ...de lo abogada... Eh, ¿qué, ...qué reglas tenemos... ...qué cosas tenemos para poder... ...qué derechos, qué obligaciones, qué más... ...que seguramente me los vas a saber responder para todo esto, pero para ir cerrando, vamos con el último Desde mensaje, el jefe, Te agradecemos de ellos Trabajar con mujeres es divertido, son exigentes, comprensivas y determinantes. Tuve jefas mentoras que me fueron ayudando a crecer en mi trabajo. Grandes estrategas, abriendo puertas siempre. Hacia arriba siempre aprendí de ellas. Hacia abajo, mujeres empleadas Competitivas, celosas, chusmas. <risa> Nunca me acosaron porque soy feo, dice. ¡Ah! Pero encantador, bueno, pero encantador, obvio. Bueno, bueno. Gracias, gracias por estar. La verdad que muy lindo escucharte. Quedó esto que cuando un invitado trae es tan rico, ¿no? Que viene con su caja de Pandora, como digo. La saca y queda muchos temas ahí guardados. Así que seguramente se te volverá a tener acá en las historias Bueno, sumamente, o sea, a súper a disposición, les agradezco el espacio, obviamente está, está buenísimo venir a debatir y obviamente, como, como dice el nombre del programa, de mujer a mujer, me encantó. Gracias, gracias, gracias Isa. Quédate en la radio, quédate acá de mujer a mujer. Ya venimos una tanda musical y con vos hasta las 18 horas.